Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Quiero que tengas un día hermoso Y que sueñes con un oso Disfrútala paso a paso Para que no se te derrame el vaso Quiero que estés muy contento y a todos los detalles atento. Es un día de mucha pasión. Feliz Navidad con el corazón. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero ¡Feliz Navidad! año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Decora tu habitación, y luego haz la dormición Octubre, noviembre y diciembre son tres meses de espera siempre Hoy es Navidad, celebralo en felicidad Corre más si lo necesitas y anda a hacer tus cositas. Ok, no. no. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.